Buen día, mi estimado justiciable, te habla Juan Carlos Rom y te doy la bienvenida a una nueva entrega del History Time Sucesorio la sección que te mostrará el lado curioso, insólito y hasta gracioso de las herencias y sucesiones porque en ocasiones la muerte como parte de la vida puede ser motivo de interesantes relatos que merecen ser contados No te vayas, si caíste por casualidad a este video te invito a que veas este refrescante micro a que te suscribas a tu canal SocieiHack, actives la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad de justiciales. Al activar la campanita, YouTube te informará de nuevos contenidos. Este micro es especial, porque en este Día de los Inocentes, nuestra sección que trata del lado gracioso de nuestra materia, ha preparado un material para que veas los más chimpiantes bloopers de nuestra sección estrella El tip sucesoral Si bien es cierto que es un micro aparentemente de carácter serio y formativo Este no escapa a momentos que quedaron para llevarlos a todos ustedes Somos un equipo serio Vuelvo a recalcar y por eso siempre hacemos pruebas y testeo de nuestros equipos Y estos a veces se dejan ver en la grabación Veamos Hola, hola, probando un 2-3 video prueba sin micrófono. Hola, hola, probando un 2-3, probando video prueba. Sean todos bienvenidos a un nuevo micro del TIP Sucesoral. Probando, probando un 2-3, prueba con micrófono del nuevo instrumento. Sean todos bienvenidos a un nuevo micro del TIP Sucesoral. Perfecto, ahí yo veo el cronómetro, aquí veo todo lo demás Entonces yo tengo tranquilamente modo para grabar Chévere. Bien, listo teleprompter, listo el cronómetro El audífono, bien, es decir, el micrófono está bien, perfecto bueno, que se escuche muy bien A ver, a ver uno, dos, tres Ay Dios, tenía que activar la grabación, no, no, no, corte ya ¿Hay video? Si sí hay video, entonces que no moleste, que no entonces este bendito control remoto Hasta en las mejores producciones televisivas o cinematográficas existe ese mal llamado trabado de lengua Lo que no ocasiona retrasos en la grabación y se vuelve a repetir hasta que salga bien Ven conmigo a ver estas traba de lengua más chispiantes para comenzar nuestro análisis vamos a hablar sobre el artículo 35 de la ley de impuestos sobre sucesiones la cual al hacer la lectura y el análisis verde la verde la ¿qué cosa más insólita es el hecho que pretendan cobrarte un impuesto sobre sucesiones que no te corresponde por algo que es tuyo y no fueras pre... Ya ha pasado un poco más de un mes desde que comenzó la. Ay por Dios. Como es de suponerse la razón que para mi opinión personal. ¿Por qué? Bueno, porque en ocasiones suelen confundir los derechos y cualidades que tienen cada uno de ellos. Lógicamente, me refiero al heredero y al legatario, en líneas generales. Genera Genera Genera Genera Genera Genera Genera Sexto Le concede también o le sucede también en los trámites pues. Ay Dios, otra vez, otra vez Casi en armonía con lo que acaba de ver están también los errores, sea de texto, cosas inesperadas y hasta el vuelo de una mosca Son capaces de perturbar una sección como el tip sucesoral. Sin más demora, veamos esos reprochables errores. La proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones y cada generación forma un grado. Una generación puede ser el padre, la segunda generación vendría siendo los hijos, una tercera generación vendría siendo los nietos. Cada generación, el paso de una generación a otra, por ejemplo, el del padre a un hijo, forma un grado. Entonces, este tipo de instrucciones... es menester mencionar lo que menciona el artículo 831 que se me pasó por alto su lectura en el cual precisa esta circunstancia artículo 831 ahí lo tenemos los coratelares Buen día mi querido justiciable Yo me llamo Juan Carlos Ron Y te doy la cordial bienvenida a un nuevo micro Del Tip Sucesoral La sección más destacada de nuestro canal Sociecat y que trae para ti La mejor información técnica De carácter profesional En materia de sucesiones y herencias Dirigido tanto a profesionales Del derecho, de la contaduría Como también al público en general Ha Habido ha Habido, ha habido Se me olvidó el acento una consecuencia que podríamos llamar lógica es la adición de dos días adicionales al lapso de declaración del impuesto sobre sucesiones no señores, no es que el ente tributario se declaró piadoso con los contribuyentes no, esto fue a raíz de la pausa técnica que tuvo la plataforma durante los días jueves 30 de septiembre y primero de octubre del 2021 en lo que se consideraron se me olvidó poner el día, se me olvidó poner el día, no puede ser esto significa que cualquier persona puede disponer de sus bienes en vida. Se requiere que exista pleno consentimiento del otorgante. Se interpreta que antes de realizar dicha partición en vida, debe tener una licencia declarada judicialmente bajo los parámetros de ese código. Además de contar con la autorización del cónyuge o compañero sentimental, si ese Partidor está en una unión conyugal o estable de hecho y debe respetarse los derechos de terceros gananciales y afiliaciones afiliaciones asignaciones sexto valores ínfimos a pagar de sucesiones anteriores una de las consecuencias de estas reconversiones y la constante fluctuación cambiaria de nuestra moneda le hace una devaluación galopante es que nuestra realidad económica es cambiante y siento que yo leí o oh, dije mal lo que tenía que decir. Vamos a cortar y volvemos a continuar. La reducción del impuesto sobre sucesiones se encuentra tipificada tanto en los artículos 11 y 14 de la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Sobre el artículo 11 tenemos un tip donde lo abordamos junto con otras normas caducadas de esta ley que les indico aquí en la parte de arriba para que vayan a ver de qué se trata. Entonces el artículo que vamos a analizar no era celado, no era celado. Me equivoqué. A las personas que participan en una sucesión Los denomino beneficiarios Y dentro de esta categoría se encuentran el heredero y el legatario ¿Qué es un heredero? Entiéndase como heredero aquel que recibe los bienes y el derecho O el dinero de los derechos y obligaciones de una persona cuando ésta muere Y me enredé completamente en lo que estaba hablando Así que me tocará repetir esta vaina otra vez entre segmento y segmento, al iniciar o acabar las grabaciones están esos momentos de relax y aún así la cámara sigue grabando y quedan plasmadas cosas graciosas venga y veamos cuáles son Mi opinión creo que ustedes la intuyen por lo mostrado en este micro de hoy de forma técnica, para que se hable de la existencia de una herencia o sucesión, debe haber como requisito sine qua non que una persona que haya fallecido. Y este deje... ¡Ay! ¡Maquillaje! <ríe> Primero. Segundo. Tercero. <ríe> Yo es que pensaba que esto era la foto, resulta que es el video lo activé sin querer, ¡ay, por Esto va para los bloopers, ¿qué va a hacer? Y así se ve más bonito, porque, oye, ¿sabes lo que es hacer toda una grabación sin el de luz prendido? No. Grabé el doble tip y el primero no quedó muy bien, pero. Ah, corta, corta, corta! corta. Corta. Me Y quedé posando. <ríe> ah. Suceso tecnológico del 2021 fue la irrupción de la aplicación Wombo, que con inteligencia artificial hace que las fotos cobren vida y hasta canten con ritmo. Y si no, vean la creación de un amigo que en un momento de ocio hizo locura con mi foto y yo hice este collage. Maya. Mis justiciables, como ves, a pesar de llevar formación y contenido académico, no podemos renunciar a nuestra naturaleza humana, y entre esas está el humor. Así sea dentro de una sección que se precia de seria. Por eso es posible, por nuestro empeño de hacer de las asociaciones más cercanas y amigables. Si te ha gustado este video, regálame un gran like y te invito a que me sigas en mis redes sociales. A que te suscribas a tu canal Sociedad para que nos sigas apoyando para crear más contenidos de calidad. No me queda más que decirte gracias por acompañarnos en este tu canal. Te deseo un venturoso año nuevo y que tus metas se cristalicen. Te habló este servidor Juan Carlos Ron y te deseo un buen día. Hasta aquí este History Time.